La vida no se vende, la vida se defende. la vida no se vende, la vida se defiende, la vida no se vende, la vida se defiende. El capital es verde, es como una especie de inicio de una nueva fase de producción y acumulación de capital posterior al neoliberalismo. Entonces, eh, digamos, el capitalismo verde debido a la eh, lógica en la que se presenta, que es, eh, digamos, nuevamente una forma de reproducción de las desigualdades, pero incorporando eh, inclusiones de género, eh, ciertos aspectos de empoderamiento para las mujeres, ciertas normas o leyes parciales, o eh, reconociendo levemente que hay derechos de la naturaleza, o que existe un cierto una cierta necesidad de, una, de un mínimo de remediación ambiental, o al mismo tiempo también eh, incorporando criterios de diversidad, diversidad sexual, diversidad étnica, eh, esto junto a ciertas políticas de compensación social para América Latina se torna una especie de modelo que genera confusión, genera conflictos dentro de los sectores sociales y dentro de los movimientos sociales, porque muchos de estos gobiernos que sostienen el capitalismo verde acá en América Latina sobre todo eh, mantienen un fuerte vínculo con movimientos sociales o al menos con sectores de la población. Eh, que aunque no siendo un movimiento social han tenido participación en las luchas antineoliberales. ¡Buen día, compañeros y compañeras! ¿Tiene alguien cansado ahí? ¡Tiene alguien cansado ahí! ¡No! ¡Porque está dentro del povo! Creo que la cúpula dos povos, como le decimos aquí en Brasil, ha logrado por un lado desenmascarar lo que es la economía verde hace seis meses atrás aquí en brasil tuvimos varias reuniones y muchos movimientos sectores estaban confundidos sobre qué era la economía verde creo que hoy eh, gracias al proceso de la cúpula de los pueblos es claro eh, lo que es la economía verde y lo que implica en cuanto a la mercantilización y privatización de la naturaleza creo que también ha contribuido ...a fortalecer muchas campañas, por ejemplo las campañas por eh, la defensa del agua... ...de una manera integral, de defensa del derecho humano al agua... ...pero también de los derechos del agua, la campaña por los derechos de la naturaleza... ...por la soberanía alimentaria, contra la energía nuclear, creo que ha sido muy importante esto. Creo que sin embargo en la cúpula de los pueblos nos falta un trabajar más para lograr articular una o dos campañas globales. Es decir, no solo la solidaridad entre las distintas acciones que hacemos cada uno de nuestros sectores, sino cómo somos capaces de unirnos todos, unir nuestras fuerzas, más allá del tema específico que cada uno trabaja, para golpear todos al mismo tiempo y de manera mundial, de tal forma de obtener un resultado contundente que sea un punto de inflexión y de acumulación de fuerzas para potenciar aún más a los pueblos, a los movimientos sociales a nivel mundial, porque solo vamos a poder cambiar esta situación si cambiamos la relación de fuerzas en el mundo. Es decir, si los pueblos tienen más fuerza que estas corporaciones que han logrado capturar a las Naciones Unidas y manipular y manejar a los gobiernos que acaban aceptando soluciones tan especulativas como es la economía verde. das mulheres que buscam autonomia, respeito pela vida, pela natureza e em síntese e pelo nosso corpo. A terra é o nosso corpo e nós fazemos parte dele. E as mulheres vêm aqui, na cúpula dos povos, mostrar ao mundo que existe vida aqui e nós estamos Muito feliz de estar no Rio de Janeiro mostrando que é possível uma economia sustentável, assim como os nossos corpos respeitados. Viva a democracia, viva a natureza, viva as mulheres no mundo todo. together, and we are actually looking at uh, pushing forward the, the messages from rural women, especially rural farmers. Tingu, Mato Grosso, estudante indígena da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, estamos aqui porque nós precisamos, nós temos que reivindicar a nossa terra, estão tomando a nossa terra, nós não podemos deixar fazer isso, é nós, índios de Mato Grosso. ¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡Ocupa o tu pa, o tu pa y o ¡Ocupa! ¡Ocupa tu pa, o tu pa y o si o tu